Hola. Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en directo. Mi nombre es Martín y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo a hablar español de manera auténtica y divertida. En este video voy a enseñarte distintas maneras, distintas formas de tratar a una persona coloquialmente, familiarmente en español así que si es la primera vez eh, que me ves o me escuchas considera suscribirte a mi canal en YouTube o a la página Facebook aquí, a la página Facebook ya que de este modo no te vas a perder ningún video en vivo y ningún vídeo eh, que publico cada semana bueno el español al ser una lengua eh, romance, una lengua eh, alegre y una lengua oficial en más de 20 países pues existe un sinnúmero de formas de dirigirse a una persona puede ser un hombre una mujer y en este video voy a hablarte básicamente vamos a caminar juntos en este video para hablarte de estas formas de llamar a una persona bueno coloquialmente quiere decir simplemente eh, que está relacionado al lenguaje coloquial es decir al lenguaje corriente, al lenguaje familiar que es el lenguaje que los hispanohablantes empleamos día a día entre amigos, entre compañeros, entre colegas y en distintos ámbitos bueno, eh, la primera palabra para eh, tratar a una persona o para hablar de alguien es simplemente diciendo tío o tía así es, coloquialmente en español se dice muy a menudo tío, tía, oye tío, tía, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Eh, ¿quién es ese tío de allí? etcétera así que la palabra tío o tía es muy popular eh, se usa mucho se suele emplear mucho en España muchas personas muchos hispanohablantes suelen decir para tratar a alguien le dicen tío tía y no tiene eh, nada que ver con algún parentesco familiar es simplemente una forma eh, familiar coloquial de llamar a alguien otra manera es decir amigo o en su forma eh, femenina decir amiga Ejemplo, hola amigo ¿cómo estás? Amiga, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Amigo, eh, ¿cómo puedo servirte? Amiga, etc. Así que esta es otra forma de llamar a alguien, de tratar a alguien otra forma es diciendo eh, hermano o hermana, es también muy popular en muchos países eh, de América, sobre todo en América se suele decir hermano, hermana, alguien, no tiene necesariamente que ser una persona eh, conocida, puede ser alguien que recién conocemos o puede ser en, en un local comercial, por ejemplo en un restaurante te pueden decir hola hermano o hola hermana así de este modo otra manera que también tengo aquí eh, anotada es decir eh, bueno es una forma más afectiva decir guapo guapa se suele emplear en España esta forma la expliqué en mi video sobre las palabras afectuosas o amorosas en español así que si no lo has visto te invito a verlo allí hay otras formas también de llamar o de dirigirse a alguien en español bueno, así que guapo, guapa también forma parte de estas formas eh, familiares, coloquiales de llamar a alguien otra manera es eh, decir, eh, se, se emplea en algunos países decir pana, mi pana, pana en algunos países sobre todo en América también se suele decir mucho eh, se utilizan anglicismos por ejemplo se dice brother como hermano es la misma forma eh, de hermano o hermana pero se emplea en inglés Recuerdas que el español está lleno de anglicismos como muchos idiomas seguramente en tu idioma materno tu lengua materna también existen muchos anglicismos bueno, en español, el español no es ajeno a los anglicismos eh, si quieres saber más sobre los anglicismos tengo un video también en mi canal así que allí podrás encontrar eh, más de 30 anglicismos que son muy empleados en español y bueno, otra eh, manera de dirigirse que es eh, la más formal es decir, por ejemplo, llamar a alguien por su nombre por ejemplo, Pedro, José, hola Pedro, hola José, hola Ana, buenas tardes, etcétera. Y eh, la forma que, que sigue a esta manera, digamos, de llamar a alguien es por el apellido o por el nombre de familia. Por ejemplo, en muchos países se suele llamar a alguien eh, por su apellido puede ser eh, García, eh, Ruiz, eh, Vargas, Rodríguez, Velázquez así que en muchos países se suele directamente eh, dirigirse a una persona por su apellido es un, poco, es un uso que depende mucho del hispanohablante y depende mucho eh, del contexto ahora en español, en contextos más formales con nombres o apellidos eh, son en contextos más formales es decir, si alguien se dirige a una persona con su nombre con su apellido o con ambos, quiere decir que seguramente es un contexto formal, es un contexto formal puede ser en un ámbito profesional, en el trabajo o en, en alguna entrevista, en alguna eh, conferencia, en alguna reunión, eh, etcétera, mientras que los otros, las otras formas que enlisté al inicio son más informales, son del día a día, puedes decir tío, tía, guapa, hermano, eh, hermana, etcétera. Otra forma de llamar a alguien es decir, oye, en muchos países de, Hispano, de Hispanoamérica en, y en España se suele decir oye, por ejemplo, a una persona oye, oye, eh, ayúdame con esto oye, ¿cómo estás? oye, eh, vamos al cine así que esa palabra oye es muy pero muy difundida en, en el mundo de habla hispana y se emplea mucho incluso hay una canción eh, que es muy famosa que se llama Oye cómo va seguramente la has escuchado, si no la has escuchado te invito a escucharla es una canción en español eh, muy muy conocida a nivel mundial, muy famosa y es una canción de Carlos Santana así que Oye cómo va quiere decir que se refiere a alguien, a una persona se está dirigiendo a alguien Oye eh, se deletrea o Y o Y y E, oye. Sin H, oye. Bueno, exactamente, oye. Así que esta palabra se emplea muchísimo, muchísimo. Incluso vas a poder leerla en, en novelas, en cuentos o en música. ¿no? Es algo que es muy innato de los hispanohablantes. Bueno, otra manera es también decir hombre o mujer. Por ejemplo, esto se suele usar mucho en España y también en muchos países eh, hispanohablantes en América. Se, se puede decir a alguien, hombre, hombre, hombre, ¿qué pasa? Hombre, eh, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien, hombre? Así que es muy, muy difundido, eh, es muy difundida esta forma también se dice mujer en algunos casos para dirigir, dirigirse a una persona del sexo femenino puedes decir mujer ¿cómo estás? ¿cómo te va? hola mujer, buenas tardes mujer así que estas formas también las he incluido en esta lista para que las conozcas y para que sepas que se, que se emplean, que se usan que son muy coloquiales bueno hispanohablante estas son las formas eh, las más conocidas, las más usadas luego, eh, cada país hispanohablante eh, tiene sus, sus propios usos que son muy particulares así que déjame saber debajo si has escuchado otros déjame saber también, eh, como lo había dicho eh, se suele decir en algunos países de América pana vipana eh, también existe este vocablo por ejemplo que se usa sobre todo en Argentina o en Uruguay en donde el voceo es generalizado se suele usar che se dice che para llamar a alguien o para hablar de alguien, para dirigirse a alguien eh, y muchos otros todo depende de, del país, del hispanohablante y del contexto bueno, te he listado los principales, los que son eh, más usados. Si has escuchado, has oído otros, escribe debajo. Tal vez conozcas otros, ya que eh, te habrás encontrado con hispanohablantes eh, en el mundo. Escribe eh, debajo. Voy a realizar otro video que será complemento a este video, con una lista. Eh, con maneras de llamar a una persona con maneras de tratar a alguien ¿no? el tratamiento en español un tratamiento eh, informal y también formal bueno hispanohablante espero que te haya gustado este video si te gustó, deditos hacia arriba dale me gusta compártelo compártelo con tus amigos con otras personas que al igual que tú están estudiando el español ya que de este modo van a enterarse de nuevas cosas y van a beneficiarse de esta información que es muy valiosa bueno voy a dejar estos minutos voy a quedarme algunos minutos unos segundos para leer sus comentarios y sugerencias bueno nuestro amigo nos escribe Oye, así es, así se escribe la palabra Oye, O-Y-E, Aline nos dice Chamo, Chama, exacto, muy bien Aline, Chamo, Chama se suele utilizar en Venezuela, en algunas partes de Venezuela, creo que en Colombia también se suele usar, en Colombia si no me equivoco, chamo, chama en Venezuela, sobre todo en Venezuela así que voy a anotar estas palabras para nuestro próximo video con una lista de, de palabras Y cuéntame, si has escuchado otras, cuéntame, al igual que nuestra amiga Aline nos ha compartido estas palabras chamo, chama que son muy empleadas sobre todo en Venezuela y también forman parte del lenguaje corriente, todas estas palabras eh, son palabras muy familiares y que forman parte del día a día así que es muy importante que las conozcas y que las uses ya que de este modo eh, tu español va a sonar más auténtico, más real. Utilizando estas palabras cotidianas eh, vas a dominar y vas a enriquecer tu español, te vas a acercar a un hispanohablante nativo y agregando a estas palabras el uso de las expresiones, las frases hechas los modismos, los refranes tu español va a sonar aún más auténtico bueno hispanohablante deditos hacia arriba, comparte este video y si no lo has visto en directo pierde cuidado ya que va a quedar aquí y posteriormente voy a compartirlo a través del canal de YouTube. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, Ñe.